Bueno, eh, hoy os traigo un vídeo un poco especial, me ha apetecido Hoy me ha apetecido traer una cosa diferente Hoy voy a traer un combate de Pokémon, ¿vale? De Pokémon Espada y Escudo, creo que ya traje un vídeo de este juego hace un tiempo En el que, bueno, eh, simplemente jugaba jugaba un combate No sé si lo subí en oculto, no, no me acuerdo Pero bueno, eh, vamos a jugar un combate hoy un poco especial que quería... Subirlo, más que nada, para que, bueno, algunos que jueguen a, a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Eh, es un combate con una estrategia muy guay, ¿vale? Es para combates dobles. Eh, en el que eres literalmente inmo inmortal. A ver, no inmortal, inmortal, porque se te puede, se te puede matar, pero es muy complicado, es muy complicado. Yo diría que es hasta un error del juego. No es un error, pero como que no, no tenían visto esta, eh, Los de. Los de Game Freak, los de Pokémon, no tenían visto esta opción. Y bueno, ahora que han metido el nuevo, la nueva extensión, pues se puede. Se puede hacer. Se puede hacer este. Este juego. Eh, ¿De qué va? A ver. El objetivo, ¿vale? Es. Eh, cambiarle la habilidad a un Pokémon Que ahora os lo voy a enseñar eh, Y para, para hacer eso necesitamos a un Pokémon Que han metido nuevo en esta En esta actualización nueva que ha, ha llegado Hace poco, vale este sería el equipo Ves que tengo a dos Pokémon sin eh, Sin objeto Le he puesto a lo mejor la Audino La banda Focus Pero bueno da igual Realmente por Por ponerle algo eh, yo creo que puede salir bien No sé, he jugado uno así probándolo antes que nada Y no me ha salido mal Vamos a ver ahora eh, Vale, tenemos... Vale, está bien porque en el otro equipo no veo ninguno Que tenga algo que, que pueda ignorar habilidad Vale, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con Carvin y Audino, ¿vale? Eh, esta estrategia se la he visto... ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Cómo que ¿Cuatro? Me da igual en verdad. Vale, pues cuatro. Ahora es él las reglas, ¿no? Bueno, me da igual. El... Me voy a quitar al rejigigas y, a... y al. Y Que son simplemente por si. Por si, bueno, por si me acaban matando para que tenga algo para. para reventar. Pero bueno. Vamos a probarlo ahora en este primer combate. Eh... El objetivo es que se ninja, ¿vale? Que que Me imagino que sabréis cuál es Pero es el, el bicho El bicho amarillo, el tercero de los míos ¿Vale? Eh, ese tiene una peculiaridad Y es que eh, tiene Uno de vida nada más, ¿vale? Un Pokémon este solo tiene uno de vida Y pasando Una Una habilidad que es Robustez, que tiene Carvin eh, que es el Pokémon con el que hemos salido eh, Esa habilidad Hace que eh, siempre que estés al tope de vida, nunca te puedes matar de, de un golpe. Entonces... Vale, vamos a empezar. Eh, empezamos con Carving, vamos a hacer intercambio con Audino. ¿Vale? Y con Audino vamos a hacer espacios raros. Esto es para pasarle a Audino. Vale, eh, se hace un intercambio entre Audino y... Uh, esto empieza ya con el... el día más? Se hace un intercambio entre la habilidad de Audino y Carvin, ¿vale? Que es la robustez esta Y Audino en el siguiente turno hará eh, Danza Amiga no sé si lo vamos a aguantar, ¿eh? El Duraludón está a tope Volcarona protección, ¿vale? Sin problema, con que no me mate Audino Con que no me mate a ninguno de los dos, en verdad Aguántamelo, Carvin Vale, me lo aguanta me lo aguanta por el robustez, vale, está bien, bien, bien, bien, me gusta Vale, se sube en la defensa, cosa que me da un poco igual me tampoco me tendría que dar tanto igual, pero bueno Intercambio, vale Y ahora, eh, espacio raro, ahora somos más rápidos porque nuestros Pokémon eran más lentos antes Y ahora con este, con este eh, movimiento hacemos que seamos más rápido Vale, y ahora vamos a hacer al Carbín Lo vamos a cambiar por nuestro Sedinja Lo cambiamos Y nosotros, que somos más lentos Vamos a hacer Danza Amiga ¿Vale? A Carbín, en este caso a Sedinja que es el que entra ¿Vale? Entonces Audino ahora mismo Tiene la robustez que tenía el Carbín ¿Vale? Y con esto Hacemos que nuestro Sedinja Pase a tener robustez Si le hacemos Danza Amiga Sedinja ahora tiene robustez y ahora nuestro no Sedinja se queda el super guarda, que es su habilidad, y se pone con robustez. Ahora Sedinja es inmortal. Básicamente, eh, Audino me lo pueden matar si quieren, además me, me lo aguanta perfectamente. Eh, y se siguen subiendo la, la defensa, ¿vale? Onda India, eh, Audino evita el ataque, y veréis, me va a atacar al Sedinja y. No me ha quitado nada de vida El Audino lo ha aguantado Porque, bueno, lo ha evitado No le ha hecho nada eh, y, el, y el Audino Pues... Y el ya pues eso, pues no, no le ha podido hacer nada eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer bozarrón, En verdad, por hacer algo Porque no tenemos muchas cosas que hacer con este Audino El Audino este estaba para tocar la polla, más que nada. Ahora, ya su, su Función principal la ha perdido Y el ya este Vamos a ponerlo con Tóxico eh, Muchos de los movimientos que tienen estos Pokémon Como el Sedinja este, por ejemplo eh, No los pueden aprender en esta generación Son de otras generaciones Que estos Pokémon los he sacado eh, De un entrenador que los va pasando eh, Y eh, Yo le he pedido a este Sedinja Y me lo ha dado, ¿vale? Entonces Bien no me lo ha matado El Sedinja es que no puede morir Me va a hacer onda india Me va a atacar Y... Nada no me, no me puedo hacer nada Aunque sea súper eficaz Robustez No Es inmortal Y además ahora Le he envenenado al Volcarona Y eh, va a ir perdiendo vida Poco a poco eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el Carbín Porque el Carbín Tiene una cosa Y es que tiene mucha defensa física Y con el Plancha Corporal Vamos a ver si le podemos Matar al Duraludón somos más rápidos, bueno, en plan, como estamos con, con la cosa de esta, creo que vamos a ser más rápido, Vamos a poner a hacer cambio de banda, ¿vale? Que eso lo que hace es que eh, intercambien posiciones y que los Pokémon ahora no nos hagan absolutamente nada ¿Vale? Se creía que le iba a atacar al Volcarona, no le voy a atacar Cambio de banda y plancha corporal Uff, le quita poco, ¿eh? Quita bastante poco y se va. Se ha rendido. Ha visto que no podía hacerme nada y se ha, se ha pirado. Me hace poco resplandor al carbín. bueno, me lo mata. Pero al sin ya no le podía hacer nada y se ha, se ha rendido. Vamos a probar otro. A ver ahora qué tal. A ver si ya, ya ha perdido, creo Ha tirado el cable. Además, ha tirado el cable. ¿Sabes? Que es, que es aún más patético. Bien, ya estamos en otra. Ahora vamos a jugar con 6 seis, con seis Pokémon. Porque antes hemos jugado solo con... Con 4. Para nada, porque no mirando ni siquiera el combate. y No te has ido tiempo, pero bueno. Mm. Vale, le he puesto alguna, algunos objetos que he visto necesarios a los Pokémon. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Omar. Eh, tenemos que ver, tener cuidado con qué Pokémon nos trae Recuaza Hondurus mm. Vale eh. Vale eh, Lo mismo siempre eh, Espero que no me, no me vaya a quemar Plan, Puede quemarme y si me quema mi sedinja, me mata, básicamente, me quema y me quita la, me quita vida. También si me hacen un desarme y hay una tormenta de arena una tormenta de plan granizo o algo de eso, también muere. El sedinja puede morir de muchas formas, esto es, es para pa ver si el sedinja sobrevive. Hay que ver si nos queman, Uf. vale, el blase ese hay que quitárselo, eh. Y al Y al Arcanine también Por eso también llevo porque, como tengo Muchos Pokémon de tipo roca Porque Porque eso hace que Que sea más complicado Que un, un Pokémon de estos sobreviva Un Blas o no un Arcanine Onda Trueno Pantalla de luz Y Onda Trueno Vale, vale, vale, vale, vale, vale Uff, y me va a usar un Datrueno a mi Audino ¿Tiene mofa? Uff, como tenga mofa, no, eh, mi Audino va a en la mierda, eh ¿Tendrá mofa? Pero no tenga mofa Onda si me hace un onda trueno. Buah, si me hace un onda trueno a mi a mi carbine eh, de locos, la verdad. Porque un onda trueno ya no, no lo puede quemar. Así que estaría increíble. Pero no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo vaya a hacer. A ver, a ver qué hace. Se a ver Sustituto De X Me parece genial Danza amiga Danza amiga a mi A mi sedinja Robusté Ya ve que hace el falón Esa cabeza sorpresa Es un movimiento que es especial De, <coughs> de Del, del blacefalón Este o qué No sé.. No sé qué acaba de ocurrir. En plan, no sé qué hace ese movimiento. Eh, vale, vamos a cambiar a Odino. Eh, por Tiranta. ¿Vale? Y ya nos quitamos de tonterías porque no quiero tampoco. Voy a hacerme un protección. Que la verdad es que el protección se lo podría quitar el Sedin ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora aprovechar. Eh, Tiranitar Chorra arena Vamos a hacer protección con Sedinja para ver si Vale, vale <coughs> Onda trueno No afecta a Tiranitar Bola sombra Y está protegido Sedinja Perfecto Perfecto Muy bien, ahora ¿qué ocurre? Yo voy a hacer una avalancha. Y estos dos se tienen que morir. Y al mismo tiempo, Sin va a ser mimético para que aprenda avalancha. Es decir, eh, me va a hacer lo mismo, ¿no? La cosa esa. Ay, ahora es más. Hostia, que es más rápido. Son duros evita el ataque. Bueno, me da igual. Aunque se carga el blazefalón ese. Me parece bien. Mi Shinja es más rápido, ¿eh? Tormenta, arena, afecta Funduru Vale, y a mi Sein no le afecta por eso Porque tiene las gaspas estas Que le he puesto Vale <ríe> A ver Quien me saca es X mm, No sé yo si sí. es buena jugada A ver, me puedes hacer un brillo mágico me puedes reventar Pero No creo que Sea la mejor opción mimético A Tiranitar Vale, no sabía que mi sedinja iba a ser más rápido que Tiraditar Este es un equipo que me echa así a la ligera ¿Sabe? Entonces No es que... A ver, a la ligera no Sé lo que hace cada uno, pero... ¿En serio me lo ha, me lo ha paralizado? de ¿Es que eso ya no me lo pueden quemar No se me puede morir. Ahora mismo mi ya es inmortal eh, No se puede mover mi Cidinha, Bueno, igual Brilla mágico Uff... Tiranitar aguanta... Aguanta, aguanta Aguanta Tiranitar aguanta este hombre no sé si se ha dado cuenta, pero ahora mismo mi sedinja es más inmortal que antes. Ahora mismo mi sedinja es más inmortal que antes. Vale. Sustituto hasta luego. Bueno, a ver. Vale. Seguro de debilidad. Uf. Me va a intentar. Buah, bueno, me, me lo puede matar, ¿eh? Puede matar tiranita, ¿eh? Con el seguro de habilidades mi ¿eh? mierda ¡Hostia! Espérate ¡Ostras! momento Ahora mi... Ahora mi es más rápido ¿No? Se han alterado la... Durustrueno Una fecha Avalancha A tomar por culo, ¿no? ¿eh? A tomar por culo los dos <risa> Vale Vale, vale, vale. Y ahora mi médico y va a aprender el... Va a aprender Por favor, no te paralices, ¿sabes? En serio, tío. era de esperar. Era de esperar. La verdad es que no tengo muy buena suerte en estos juegos, la verdad. Ojo, esto tienes un poco de aleatoriedad. Mi suerte no es... No es mucha que digamos, pero bueno. Rayquaza Va. Y... Eh... Katakami que es.. carta eh, creo que se llama ¿no? no, nunca he jugado al juego en el que sale ese juego plan el inicial en el que salió eh, mimético, vamos a ver Katagami, a ver si puedo si puedo cogerle ya el.. si lo no, único que quiero hacer es poder tirar un avalanche aquí por favor vale, me va a hacer uno de Dynamax que será el Katagami esto, me imagino. Porque está muy chetado, la verdad. Está muy chetado. Ah, no, el Rayquaza. Vale. No sé qué me puede hacer con Rayquaza. Realmente no me puede hacer nada, creo, ¿no? Katagami se me puede hacer un ataque allí por lucha a mi tiranita que me va a reventar. O planta. O planta. Vale. Eh. Nada. Da igual. Ultra Impulso eh, Que le sube el ataque Sube el ataque Y va a ser Maxi Ciclón Para subir la velocidad No me va a hacer nada Pero te vas a subir la velocidad Vale Aguanto el golpe <ríe> es la velocidad. No es algo que me vaya Mi médico va fallar Porque no está ya mi este pero no sé cómo voy a atacar ahora con mi... ¿Verdad? Si sí sé cómo atacar. Tontería, si sí sé cómo atacar. Lo no que pasa que. Que no sé cómo voy a hacer para que. En plan, va a ser muy complicado. Va a ser un coñazo. Cargarme a todos los notos. Que quedan? Vamos a ver si me puedo cargar el Katagami este. Plancha corporal. Y hacer un cambio de banda. Para que no me mate al carbín. Porque el Katagami se va a atacar a mi carbín. Seguramente Y Rayquaza pues atacará a... a Sedinja Y como le hará un Masi Ciclón probablemente Pues al Katam... a mi mí... Este no le va a hacer nada Sedinja cambio banda Vale hoja aguda A Sedinja <risa> Sabía que me lo iba a atacar, no sabía Nada no te ha servido de nada crack Robustea además Masi ataque una afecta serinja, nada Como la acabo de liar, vamos Plancha corporal Uff, Katagami Uff, Katagami ¿Qué hará ahora? ¿Qué hará ahora? ¿Se creerá que voy a hacer otro cambio de banda? Vamos a, vamos a creer que no ¿Aguda? <risa> se la he liado <risa> Se la he liado La verdad es que el nato se ha pensado que lo iba a hacer otra vez Pero que va, eh Amigo, te has equivocado te has equivocado Y por eso acabas de perder a tu cartán Vale, se le hemos liado bastante bien Y ha ah, tirado <ríe> Y tira del cable <ríe> Se ha picado otro ya dos de 2 dos, ¿eh? dos de dos En que han tirado del cable No, yo creo que lo vamos a dejar así Aquí, la verdad es que no me apetece No me apetece jugar más, más combate, Pero bueno ha quedado demostrado que la gente se pica muy rápido con esto. Me da coraje porque la gente tira del cable. Porque es que es eso, es que se pica, digo yo, por lo menos que te acabe ganando, ¿no? Pero que va, tiran del cable y, y se rinden. Bueno, pues espero que haya gustado este vídeo. Yo sé que mucha gente de la que me sigue no le gusta Pokémon, ni siquiera no habrán visto o contra en este juego. A lo mejor lo conocen, pero no, nunca habrán visto un vídeo ni nada. Eh y a lo mejor otros pues, pues han venido a este canal y han dicho ostras mira Pokémon y la, la han visto yo espero que haya gustado, a lo mejor traigo otro día otro combate o algo eh, con esto ha sido nada, esto me cuesta grabarlo, cero como he podido grabarlo ahora mismo estoy con la universidad otra vez eh, bastante ocupado como he estado docente las últimas veces eh, estoy intentando sacar un poco de tiempo para grabar algunos vídeos como el, el vídeo de COD que traje la última vez pero bueno eh, por lo menos otro vídeo que tenemos por aquí Me veis mi cara de mierda Y veremos si eh, Dentro de pocas semanas pues Traigo otro Así que nada esto es todo Si queréis más vídeos os doy a darle like y yo os lo traeré Aquí va este capítulo postado, Y adiós